Y como les habíamos anunciado, cambiamos nuestra sección de Mayo Flor porque este lunes ha sido festivo. Y aquí tenemos con nosotros a Javier. Muy buenas noches, Javier. Hola, ¿qué tal estamos? Cuéntanos un poquito qué es lo que nos has traído porque tenemos una sección un poquito diferente. Y es que estamos en mayo, el mes de las flores ya. Sí, pero aparte del mes de las flores, ¿qué es lo primero que vamos a tener este fin de semana? El día de la madre, el domingo. El día de la madre, que es un día muy importante para todos. Es un día de, de, de regalárselo a la persona. Yo creo que más queremos todos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí. Yo, yo por lo menos a mi madre es con mucho la persona que más, que más quiero. <risa> Muchas veces te he dicho que somos transmisores de sentimientos uh -huh. y para mí en el Día de la Madre, más que en ninguno, con cualquiera de estos detalles que ahora os hemos traído, vamos a transmitir ese sentimiento de decirle te quiero, de verdad, te quiero. Uh -huh. Además es que estaba fijándome, Javier, que tienen todos estilos muy diferentes, también pueden ir acorde a cada tipo de madre o cada tipo de hijo. Claro, eh, son cosas, pues, pues he traído varios artículos muy diferentes, un poco muestra de, de, de, de, de composiciones o cosas que tenemos en las, en las tiendas. Eh, si quieres te empiezo, empiezo sí. por un ramo de flor variada, es un ramo convencional. Eh, nosotros solemos hacerlo mucho en este formato de bouquet, en este caso lleva gerberas, que hay alguien por aquí que le gustan mucho, calas... Eh, Margaritas de varios colores, eh, esta que es el crisis verde, que es muy bonito. Eh, luego con su paniculatita, y, y luego siempre nos sé si ha fijado que nosotros intentamos ponerle este tipo de papeles tan espectacular. Este uh -huh. es el último que hemos incorporado y es y Maite, nuestra chica de la nave, nos lo escoge y es, es perfecto. Yo, yo no sé si tiene que ver algo, Javier, las tonalidades de las flores, en este caso, con las Siempre. tendencias, porque me acuerdo que nos comentabas hace unos meses que venían mucho los tonos pastel, a lo mejor, sí. este año. todos estos tonos así, eh, maquillajes que se llaman, rosas, malvas, eh, fusias, y con esta chispa de, de, de, de, del color pistacho, eh, la verdad es que están viniendo muy fuerte, muy fuerte. La cala, que no sé si la habéis visto, que uh -huh. esta cala es muy, muy, Está muy bonita. Está todo detalle. Sí, <risas> la, la Vivaldi. Es preciosa esta cala. Y esta lo utilizamos mucho también para ramos de novia. Uh -huh. eh, aparte de, de, de ramos de estos, hacemos, por supuesto, de rosas. Si alguien no lo quiere tan, de este tamaño, lo, se lo hacemos mucho más grande o más pequeño. ¿Que lo quiere en una cesta? En una cesta. ¿Que lo quiere combinado con frutas? Pues con frutas. Que lo... Uh -huh. como quiera le vamos a que hacer, a rosas, también un ramo de una docena de rosas, es, es un ramo clásico, eh, que queda muy bonito, los tulipanes, estamos a final del campaña pero todavía hay algunos tulipanes. Uh -huh. Y luego toda la muestra de, de, de, de tema de, de, de plantas, si quieres te empiezo por las composiciones. Por la que tú nos digas, somos son todas expertos expertos igualmente en esto. De impresionantes, así que... En esto somos expertos, Ana, porque tenemos una colección de, de composiciones eh, eh, como esta, este es una, un recipiente con una niña, que tenemos el niño la niña, un carretillo un tractor, tenemos varios elementos muy, muy bonitos en cerámica bueno pues estos eh, hay luego barcos, hay cofres hay unas carretillas pequeñas hay bañeras como esta hay un montón de composiciones diferentes para, Aquí ten, para, para tenemos todos los el pájaro gustos. también. Sí, bueno, no se sé si estás fijado, en todos <risa> tienen siempre, siempre, intentamos caracterizarlo por eso, nuestros papeles, nuestro valor añadido, siempre hay algún pequeño di detalle diferente en todas las, nuestras composiciones. Uh -huh. Que a la gente luego... ¿Se acuerdan casi más del pájaro? Es, es, que, es que hay que es verlo. Que, es que llama es precioso, mucho la atención, ¿eh? ¿eh? Es precioso ese pájaro. ...siempre tenemos algún detalle de esto que añadimos a nuestra composición... ...parece que cobra vida la composición... ...sí... Uh -huh. ...bueno yo estoy con esto que como ves estoy entusiasmado... ...con el sí, este, las no, composiciones la es que estas que son ...esto es algo que vemos muy pocas veces... Muy pocas. ...en Mayo Flor lo vemos muchas veces... ...muchas veces, muchas veces... <risa> ...somos además... Eh, ...son composiciones que son exclusivas... ...que no las encontraremos fácilmente... ...y luego... ...aparte bueno por composiciones un poquito más sencillas... Eh, ...que son como, como estas en cristal... ...es una cala... ...la cala esta ahora es el, es el momento de la cala que están ahora preciosas este cala pequeña eh, composiciones por ejemplo dos plantitas yo he traído dos ampaulias pero puede ser en un tipo de jardinado en, o en cajas que tenemos de cajas de madera eh, en blanco en unas color como se llaman ahora vintage también es decir que se puede personalizar la composición en función de las, los gustos de la persona claro, a la que le vayamos a regalar exactamente luego hacemos las combinaciones como queramos estas suelen las tenemos normalmente ya montadas porque vienen muy muy acoplado todo uh -huh. pero este tipo de composiciones que van con su maceta incluso pues Podemos hacer las composiciones Con la como quedamos <risa> La bañera es, sí. un, es un puntazo Os hemos traído un clásico Que es la, la, la orquídea la, la falenosis, para mí es, es Una de las reinas eh, Indiscutibles de la tienda, no solamente Por su belleza, sino porque reina También en ventas ¿Y, ¿Y por qué, Javier? ¿Por qué puede ser La que más se requiere la moda? Gente? ¿A ¿Sí? ti te gusta? A mí me encanta Claro, por eso <risa> es, una, es una flor que la verdad es muy, muy bonita. Hemos traído estos días de atrás, no sé si te acuerdas, el dendrobium, de yo no sé si sí. fue contigo o con Víctor. Da igual, yo las secciones que haces con Víctor me las veo <risa> luego en el Facebook, o sea que también las seguimos. Pues era un otro tipo de orquídea que se llamaba dendrobium uh -huh. y, y ya explicamos un poco cómo se cuidaba, que eran plantas que son parásitas en, en los trópicos y que bueno, luego ahora se han acoplado a las macetas, que no necesitan mucha agua, bueno, todo este tipo de, de historias. De todas maneras, Saben que cualquier consulta que pasen por, por nuestras tiendas y nosotros tranquilamente se las vamos a explicar lo mejor uh -huh. posible. ¿Y por aquí que tenemos, Javier? Qué pues bonita. Sí, Esto que nos ha traído aquí para decorar. Este que es el que lo hemos dejado para el final, pero es el corazón. Corazón de, de las flores y corazón que le hemos puesto. Es el anturión es también otra de las plantas que más, más se venden. Es muy, muy vistosa, muy durada muy fácil de cuidar necesita muy poquita agua y está echando varias tandas de flor durante todo el año las variedades que han hecho en estos tamaños ahora para el tema de la planta queda muy muy decorativa porque se puede poner tanto en un rincón como de centro de mesa y queda muy bonito te repito el tema de los papeles, yo no sé si si se aprecia sí. que son unos papeles que son fantásticos, yo estoy enamorado. Los papeles y los detalles, sí, es los que detalles. todos los detalles en Flores están cuidados, ¿eh? Mucho, mucho. Tenemos el corazón también, Javier. Sí, sí, sí, sí. intentamos que todo lo que hacemos, pues eso... Se pongamos mucho, mucho corazón. Que pongamos el corazón, exactamente. Porque ahora que llega el Día de la Madre, ustedes también tienen que poner el corazón en todos esos regalos que le hagan a sus madres. Javier, estamos a tiempo todavía de acercarnos sí. por Mayo Flor, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tenemos toda la semana, incluso. El, acercándonos al fin de semana, la jornada va a ser ininterrumpida, por supuesto el sábado estaremos todo el día hasta que hasta que terminemos, altas horas, estaremos atendiendo allí al público para que el mismo día domingo, luna, el día de la madre, este día 7 si no me equivoco, uh -huh, domingo este, día en, a, desde primera hora empezaremos, a las 8 y media, a las 9 empezamos nuestros repartos y hasta, a la, normalmente antes de las 2, 2 y media, Solemos haber acabado, depende de, de, de la cantidad, pero vamos, normalmente tenemos una plantilla de, de repartidores muy buena y, y muy rápida y que, que enseguida que llega a los hogares. Insistimos también en esa labor de asesoramiento que hacéis en Mayoflor, sí. eh, por si alguien tiene dudas, muchas veces se acercan los hijos y no saben qué regalar a sus madres, les Llevamos, aconsejáis totalmente. Sí, le vamos a orientar perfectamente de lo que tienen que regalar para, para eso, depende cada, de cada momento, hay gente que le gustan mucho las plantas, no, hay gente que lo que le gusta es la frescura y lo, lo, lo bonito de las flores. Uh -huh. Te quiero recordar también que pueden hacerlo en carro por teléfono, por supuesto, y por supuesto, si quieren ver muchas de estas cosas las van a encontrar en nuestra página, uh -huh. mayoflor.com, allí pueden comprar directamente o... Ver los artículos allí y luego posteriormente llamarnos por teléfono. De una manera muy cómoda sin salir muy de casa. Muy cómoda, sin salir de casa. Uh -huh. Y para, no solamente para aquí para Salamanca, sino para cualquier punto de España, del mundo, podemos eh, llevarle aquí en España estos artículos, además, no otros. Estos artículos que te he enseñado, se los podemos llevar, y pues, que son nuestros, quiero decir que no... Que no son es exclusivos, es exclusivo. además, de mayor Van, flor. Ya vinimos, ¿te acuerdas? Un día con la caja, uh -huh. que vinimos para explicar cómo cómo se distribuía y, bueno, que le llega en perfecto estado. Sí, porque la caja da mucha pena tirarla, ¿no? Es de las cajas que se tiran, son de las cajas que se vuelven. Sí, sí, muy así bonita que... es. Tiene una detalle muy bonita. Javier, muchísimas gracias por decorarnos así este plato y, sobre todo, vamos a desear a las madres que tengan un feliz día con toda la familia. Exactamente. Que, que todos los hijos correspondamos con lo que hacen todos los días del año ellas por nosotros. Pues sí, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros un día tan especial como hoy. Gracias. Muchas gracias a vosotros.